Y sin censura, esta vez citó Meguri Kakureyu basado en el juego erótico del mismo nombre de Ridley Soft. Y que vuelve a su pueblo natal después de medio año. Lo primero que ve al llegar son los baños tradicionales japoneses, Onsen, dirigido con Yukino Chitose, amiga de la infancia y la que una vez fue su amor. A pesar del tiempo pasado Chitose aún posee esa apariencia inocente e infantil, pero el trash tradicional que lleva le ofrece un aspecto maduro y femenino. Esa misma noche, una vez concluido el trabajo, Mikio se va en busca de Chitose.